Entonces el premio Moral básicamente es un periódico escolar hecho por estudiantes y para estudiantes. Eh, trata más que todo temas de interés y de entretenimiento. Eh, como acá vemos un ejemplo de una compañera que hizo uno y tiene, ¿cómo se dice? Eh, Hablo sobre el día de la ¿cómo fue? ¿Cómo fue la convivencia? Todo lo que pasó, ¿cierto? Acá tenemos los periódicos, que ya tratan más de temas informativos, lo que son noticias y crónicas, eh, es como más que sobre, entonces ya vamos con la publicidad y la propaganda, muchos dicen, dirían que es lo mismo, pero la publicidad es un método en el que usted coge el producto o servicio y de dar lo mejor, como dice, como lo mejor, las mejores ventajas sobre el producto, obviamente para que nosotros, que pues somos los clientes, lo deseemos y lo queramos adquirir. Mientras que la propaganda trata de influirnos, nuestro, nuestra forma de pensar y nuestra toma de decisiones para concientizarnos eh, de seguir como el tema, obviamente, del que se está hablando en la propaganda. Acá tenemos para ejemplos de publicidad como son labiales, unos audífonos.